Muy bien. Estamos ya aquí en el escritorio o back end de nuestro WordPress. ¿Cómo ingresan aquí? Pues después de haber, de, de haber instalado WordPress en su servicio de hosting y haber lógicamente adquirido su dominio, pues pondrían en, el, en la barra del navegador el nombre de su dominio seguido de esta frase, wp-admin, ¿sí? wp-admin. Y a través del usuario y contraseña que hayan creado al momento de la instalación de WordPress, van a poder ingresar al escritorio. Estamos aquí en el escritorio WordPress, entonces vamos aquí donde dice, eh, donde está por defecto el nombre de su, de su sitio. Y vámonos aquí donde dice visitar sitio, lo abrimos en una nueva pestaña. Inicialmente entonces vemos así el diseño, del, el diseño web. Esto lo estamos viendo así porque eh, se ha instalado por defecto un tema. sí. Bien, entonces, donde encontramos ese tema, nos dirigimos aquí donde dice apariencia, temas. Fíjense, por defecto está instalado este tema. Si Nosotros vamos a instalar entonces un nuevo tema para poder trabajar nuestra, nuestra página web. Bien, entonces para instalar un nuevo tema nos vamos aquí donde dice añadir nuevo y vamos a subir un tema. El tema que yo voy a trabajar se llama GeneratePress, tiene una versión eh, gratuita y una versión eh, premium que es de pago. Eh, si ustedes lo quisieran adquirir les voy a dejar el enlace en la descripción del, del video. O también pueden contactarme si quieren adquirir los archivos originales en la versión GPL. Eh, me, pueden para, me pueden contactar para poder brindarles ese tema. Bien, entonces primeramente lo vamos a instalar. Lo vamos a buscar aquí en los repositorios de WordPress. Vamos a escribir GeneratePress. Sí, y aquí está el tema, ¿verdad? Este está el tema GeneratePress. Es la versión gratuita. Vamos a instalarla. Ya está instalado. Ahora la vamos a activar. Bien, ahora sí nos vamos a la otra pestaña y refrescamos. Fíjense que ahora ha adquirido una nueva apariencia, ¿verdad? Nuestro sitio ha adquirido una nueva apariencia. Muy bien. Entonces, regresamos aquí al escritorio. Pero este tema nos ofrece solamente... Eh, nos ofrece propiedades básicas de configuración nosotros queremos las más avanzadas así que vamos a instalar el premio vamos a añadir entonces un nuevo tema voy a subir un nuevo tema voy a buscar ese tema en mi en mi, en mi carpeta donde lo tengo que lo tengo Generate press entonces yo voy a instalar como ya tengo instalado el tema padre, lo acabo de instalar del repositorio, del repositorio oficial de WordPress, al momento de buscarlo ahí, pero es gratuito. Entonces voy a, voy a instalar el tema hijo. Es muy importante instalar siempre un tema hijo en cualquier tema, de cualquier tema padre, porque a través del tema hijo, nosotros podemos hacer eh, diferentes configuraciones a nivel de código. Que si lo hiciéramos en el tema padre, al momento de recibir las actualizaciones, se podrían eliminar, se podrían borrar, las podríamos perder. Entonces, para eso necesitamos un tema hijo, un tema child. ¿sí? Entonces, al hacer estas modificaciones a nivel de código en el tema child, cuando, hagan, cuando hayan actualizaciones, no se perderían. Bien, entonces vamos a instalar el tema hijo. Aquí está. Lo instalamos. Y le damos clic aquí donde dice activar. Entonces, fíjense que ya tenemos el tema padre, que lo, lo, lo instalamos del repositorio oficial de WordPress. Y tenemos el tema hijo, el tema child, que es el que está activo actualmente. Si refrescamos nuestro sitio, se ve igual, ¿verdad? Porque es el mismo de press, nada más que este es el tema child, que está activo. Bien, ahora sí vamos a instalar los add-ons, premium. Entonces, para instalar los add premium, nos vamos aquí donde dice plugins y nos vamos a añadir un nuevo plugin. Los plugins son eh, programas que sirven de complemento a los temas y que les ayudan a realizar determinadas acciones a los temas que de por sí no vienen, no vienen por defecto eh, programadas para hacer dichas acciones. Bien, entonces, vamos a subir un plugin, y ese plugin que vamos a subir es precisamente el, eh, el Premium de GeneratePress. Aquí lo tengo. Eh, está en archivo SID. Todos estos deben estar en archivo SID, tanto los temas como los plugins. Entonces le damos aquí a abrir y le damos instalar ahora. Luego le damos clic aquí donde dice activar y con esto tendríamos instalado entonces eh, GeneratePress Premium ¿sí? vamos a configurarlo le damos clic aquí donde dice configurar fíjense entonces todos estos son los add-ons que nos ofrece GeneratePress en su versión Premium ¿Sí? entonces vamos a marcarlos todos de esta manera los marcamos todos y le damos clic aquí donde dice activar y aplicamos muy bien Ahí están activados todos. Aquí al lado derecho tenemos que agregar la licencia. Ok, tienen una licencia activa, entonces la tendríamos que poner aquí para recibir las actualizaciones. Muy bien, entonces, eh, ustedes compran, como les digo, el tema del autor, el, el autor les proporcionará la clave de licencia. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan comprarlo directamente del autor. Otra opción sería también eh, adquirir los archivos originales de este tema en versión GPL. No van a tener entonces la licencia del autor ni las actualizaciones automáticas, que es la ventaja de tener esta licencia del autor, pero sí la versión GPL que les va a permitir trabajar eh, con, con todas las funcionalidades de GeneratePress también. Bueno, si desean esta versión en GPL, me pueden contactar también aquí. Les voy a dejar debajo del video mis la forma de poder contactarme muy bien entonces eh, si ahora nos vamos nuevamente a refrescar el sitio pues sigue apareciendo lo mismo fíjense eh, aquí tenemos al lado izquierdo una barra donde tenemos varios botones y cada uno de esos botones nos va a permitir hacer determinados tipos de configuraciones a nuestro a nuestro tema bien, por ejemplo, acabamos de ver el botón apariencia y en el botón apariencia tenemos aquí en temas y acabamos de subir, ¿verdad? Este, los, el tema que vamos a utilizar, en este caso, GeneratePress. Además, también acabamos de ver el botón plugins, donde hemos eh, añadido un plugin nuevo, ¿verdad? Precisamente el plugin premium de GeneratePress, pero también podemos ver los plugins que tenemos instalados, ¿sí? O, Podríamos, por ejemplo, en el botón apariencia, podríamos ver los temas que tenemos instalados. Aquí están. Próximamente veremos también esto de qué se trata los widgets. Pero ahora vámonos a este botón que dice eh, páginas. A partir de aquí nosotros podemos agregar las páginas. ¿sí? Para eso tenemos que tener ya una idea de la maquetación que va a tener nuestra página web. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra página web tendría un, una página de inicio, un home, eh, también tenga una página de contacto o tenga una página de, por ejemplo, nosotros o, o una página de blog, etc. Bien, entonces, a partir de aquí voy a crear yo inicialmente tres páginas. Para eso me voy aquí al botón página y me voy a eh, todas las páginas para ver las páginas que eh, hay. Por defecto hay estas dos que... Eh, se crearon al momento de instalar WordPress, pero no las necesitamos de momento, así que les voy a eliminarlas, marco las dos, pongo acciones en lote, mover a la papelera, aplicamos, ¿sí? E inclusive aquí me voy a papelera, puedo marcar nuevamente todo y le damos borrar permanentemente, ¿sí? Porque ya no las, no las necesitamos, si ¿sí? quisiéramos la podríamos mantener en papelera para después reutilizarlas. Bien, las voy a eliminar permanentemente. Y voy a añadir, voy a añadir tres páginas. Añadir nueve, entonces le pongo. Añadir nueva página. Se abre aquí esta ventana donde puedo añadir el título. Por ejemplo, inicio. Sí, y le pongo aquí publicar. Publicar, ahí está. Listo. Entonces, eh, nuevamente me regreso aquí a WordPress para ver las páginas. Ahí está la página de inicio. Inicialmente no tiene, no tiene contenido todavía. ¿sí? Y le voy a poner añadir una nueva página. Voy a añadir una nueva página, la cual se va a llamar, por ejemplo, blog. Es mi, mi página de blog. Le pongo publicar. No tiene ningún, ningún contenido todavía y ahí está, y aparece mi página ya de blog. Y le voy a añadir por último una tercera página a la cual voy a llamar contacto. Será mi página donde voy a poner un formulario de contacto. Le doy publicar. Muy bien, tenemos entonces estas tres páginas. Bien, fíjense, aquí si sí me voy a ver este cómo está quedando mi tema, tengo esta, esto como página principal. Pero yo no quiero que esto vaya en mi página principal, sino que vaya todo lo que yo voy a poner en mi página de inicio que estoy definiendo, eh, que debo definir, mejor dicho, que sea mi página principal. O sea, todo lo que yo haga en esta página en inicio, quiero que se refleje al momento de, de, de, que, se, de que se vea, mi digamos, cuando alguien ponga en el buscador eh, mi dominio, el nombre de mi página, quiero que se vea lo que yo haya maquetado en mi página de inicio. Pues entonces para eso debo, debo poner inicio como mi página, eh, como mi página principal. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a ajustes, lectura. Y estando en ajustes, lectura, vamos a poner, eh, vamos a marcar aquí una página estática. Una página estática y mi página de portada la voy a elegir. Se llamará inicio y mi página de entrada se llamará blog. Bien, a partir de aquí también podemos definir el número máximo de entradas a mostrar en el sitio, el número máximo de, a, de, de entradas a mostrar en el feed. Eh, para cada entrada en el feed, incluir texto completo. Lo dejamos todo por defecto, ¿bien? Y vamos a darle clic a guardar los cambios. Nunca olvidarse siempre de guardar los cambios. Listo, entonces ya hemos definido nuestra página de inicio como página estática de portada. Si le damos clic nuevamente... A refrescar, fíjense solamente vemos inicio como eh, como digamos como contenido porque es el, el título que le hemos dado después no, no hay nada más, algo una barra etcétera que por defecto se está mostrando el tema muy bien, eh, a partir de aquí de ajustes, podemos configurar varias cosas, por ejemplo en generales si nos vamos a generales, podemos definir el título del sitio, una descripción corta para el sitio. La dirección de correo electrónico, esto por defecto, seguramente al momento de instalar WordPress, por defecto WordPress cogió el, la dirección de correo electrónico que hemos creado. Si no lo hubiesen creado en, en su cPanel, eh, deben crear una, una dirección de correo electrónico eh, corporativa y ponerla aquí en este sitio. ¿Sí? Eh, Podemos marcar que cualquiera puede registrarse a nuestro sitio. Si nuestro sitio va a tener un blog o una página de registro, podrían marcar esta, esta opción. Bien, el perfil perfecto para los nuevos usuarios está marcado como suscriptor. Se podría marcar como uh, colaborador o como autor o como editor. ¿sí? Pero lo vamos a dejar como suscriptor por el momento. Bien, y entonces le vamos a dar clic a guardar siempre cuando se haga algún tipo de cambio. Bien, aquí donde dice escritura podemos cambiar pues eh, la categoría por defecto de las entradas. Actualmente está por defecto sin categoría porque no tenemos ninguna categoría. Pero ya vamos a ver conforme avancemos en el curso cómo crear también las categorías para las entradas. Bien, eh, todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. Aquí donde dice lectura ya hemos visto. Fíjense, aquí hemos visto ya esta parte. Aquí eh, vamos a ver la parte donde dice enlaces permanentes, que me parece la parte más importante de aquí. Y, bueno, yo estoy trabajando en local, en localhost, pero ustedes están trabajando ya en su, en su dominio principal y con el servicio de hosting contratado. Le van a marcar aquí donde dice nombre de la entrada. ¿Sí? Aquí le van a cambiar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, para que en los enlaces en los enlaces se muestre este, eh, esta secuencia. ¿sí? El dominio principal, luego el nombre de la página o la entrada. ¿sí? Y no se muestra así como se me muestra a mí. Claro, porque yo lo tengo marcado aquí, ¿verdad? Se me muestra a mí algún enlace eh, un poco no muy... No muy no muy estético, digamos. Eh, entonces, esto es malo para los buscadores. Lógicamente, pues, eh, yo como estoy trabajando en localhost, no me da igual, ¿verdad? Me da lo mismo. Pero ustedes sí, si, si estuvieran ya en su dominio principal y con el servicio de hosting contratado, marquen aquí, nombre de la entrada. Bien. Y no se olviden siempre, pues, darle a guardar. Bien. Listo. Ahora, eh, vámonos a... Aquí apariencia, aquí en, en, esta, en el menú de apariencia habíamos visto ya la parte de temas en la cual podríamos instalar o desinstalar temas, pero ahora vámonos aquí donde dice personalizar y lo voy a abrir en una nueva pestaña, ahí está, si le damos clic a personalizar se nos va a abrir todas las opciones para poder personalizar nuestro tema. ¿Sí? Nuestro tema que, está, que es este, ¿verdad? Que está quedando así. vi Inclusive aquí cuando le damos clic en personalizar, se nos muestra al lado izquierdo todas las opciones que nos ofrece el tema para su personalización y al lado derecho todos los cambios que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a identidad del sitio, podemos ocultar el título del sitio y podemos ocultar la descripción la descripción corta del sitio, ¿sí? le estamos eh, ocultando. ¿De dónde viene esa, ese título del sitio y de esa descripción corta? De aquí, ¿verdad? De generales, ¿verdad? El título del sitio y la descripción corta. De aquí viene, ¿verdad? De aquí, aquí le habíamos puesto nuestro título y nuestro, nuestra descripción corta. Entonces, le estamos ocultando de nuestro sitio, ¿sí? Podríamos seleccionar un logotipo y subirlo. ¿Sí? y además podríamos poner un icono del sitio bien, no olvidarse siempre cada vez que se haga un cambio darle siempre a publicar bueno, estas son las opciones que nos ofrece GeneratePress eh, para poder hacer configuraciones dentro del tema de GeneratePress bien, otro tipo de configuraciones por ejemplo, sería eh, en cuanto al diseño al diseño, por ejemplo de la cabecera o del o del contenedor o de la navegación principal. La navegación principal se refiere a, este, a esta barra de navegación, es decir, donde va el menú de navegación. Por ejemplo, eh, si quisiéramos, por ejemplo, poner la, la navegación a la izquierda o centrada, fíjense, o a la derecha, lo podríamos hacer desde aquí. Bien, yo no voy a tocar mucho esto porque nosotros vamos a utilizar un maquetador más bien para poder realizar todas estas acciones. Pero a grosso modo le voy mostrando lo que genera, que es el tema principal que engloba a nuestro, a nuestro que englobará lo que será nuestro diseño eh, y que se necesita, obviamente, un tema, eh, nos, nos ofrece, ¿verdad? Bien, eh, otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es cambiar los colores, ¿sí? Los colores los podríamos cambiar desde aquí. Por ejemplo, quiero cambiar el color de esta, de esta navegación. Por ejemplo, ponerle un color, digamos, vamos a ponerle... Estamos en la navegación principal, ¿verdad? Porque también vemos que tenemos una navegación secundaria. Vamos a, a ver la navegación principal, por ejemplo. Si quisiera cambiarle los, el color a la navegación principal... Me ubico aquí en navegación principal, lógicamente dentro del menú colores. Abro aquí y, por ejemplo, en background vamos a ponerle más o menos un color como este de repente. ¿Sí? Pueden jugar ustedes aquí con los colores. Bien. Eh, pueden ponerle en el texto un color blanco o amarillo. ¿Sí? Podemos cambiar así de repente. Un, podemos jugar con estos colores Ustedes pueden Pueden este, ir jugando Con estos colores Fíjense Podemos jugar con los colores El background hover se refiere A que cuando pasamos el mouse eh, Por encima del botón Va cambiando el color El background current, background current Es el botón Digamos que se muestra cuando eh, está la página activa. Por ejemplo, ahorita está la página de inicio activa, entonces se mantiene este color para la página de inicio, que es activa. De esta manera podemos ir cambiando los colores. Bien. Entonces, como les digo, nosotros todas estas configuraciones lo vamos a hacer desde un maquetador. No es necesario que aprendamos todo esto que nos ofrece GeneratePress Solamente algunas cosas que son las más importantes que le estoy mostrando. Otra cosa muy importante es aprender a hacer los menús. Bien, vámonos aquí a ajustes. Eh, perdón, a, nuestra, a nuestro escritorio de WordPress. Y aquí en nuestro escritorio de WordPress, vámonos aquí a apariencia, menús. ¿Sí? Vámonos a apariencia, menús. Muy bien, no hay ningún menú creado aquí ahora. ¿Bien? Entonces, vámonos aquí donde dice opciones de pantalla y le vamos, vámonos a... Dejamos por defecto esto. Si no estuviera habilitado categorías, lo, lo, lo, lo habilitamos aquí. ¿sí? Fíjense lo que hemos hecho así. Aquí arriba, opciones de pantalla, hemos desplegado. Hemos desplegado. Y si no hubiese eh, categorías, la marcamos. En este caso ya está marcado, lo dejamos así. Bien. Entonces vamos a agregar un primer menú. Un menú que le vamos a llamar principal. Y le damos clic aquí donde dice crear. Bien. Bien. Nuestro tema eh, nos ofrece estas tres posiciones para los menús, ¿bien? Nos ofrece una posición llamada menú principal, una posición llamada menú secundario y una posición llamada menú canvas, ¿bien? Yo quiero que el menú que acabo de crear sea el menú principal y entonces le voy a marcar aquí que vaya en la posición menú principal. ¿Y qué quiero que vaya en este menú? Pues quiero que vaya a las páginas que acabo de crear, ¿Sí? entonces nos vamos aquí, fíjense eh, aquí al lado izquierdo dice añadir elementos al menú, por defecto tenemos cuatro, ¿sí? le damos, desplegamos aquí donde dice páginas y se deben mostrar las páginas que hemos creado, recordemos que hemos creado tres páginas, la página de inicio, la página de, de blog y la página de contacto se nos muestra solo la página de contacto entonces le damos clic aquí donde dice ver todo, y ahí están verdad las, todas las páginas que hemos creado las vamos a seleccionar las tres, y vamos a decir que las añada al menú. Y fíjense, aquí están añadidas ya estas tres páginas, ¿verdad? Las tres páginas hemos añadido al menú. Desde aquí podemos nosotros, arrastrando, arrastrando así, podemos darle la ubicación que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Podríamos dar inclusive esta página de blog que sea como un subelemento de, eh, del elemento inicio, ¿bien? Arrastrándolo así de esta manera. Bien, pero yo no quiero que sea un subelemento, lo voy a dejar así. Entonces, eh, desde aquí, si desplegamos esto, podemos cambiarle inclusive aquí el nombre. En vez de inicio, podemos ponerle Home. Entonces, se va a mostrar como Home. En vez de blog, por ejemplo, quiero ponerle Noticias. Noticias. Bien. Listo. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, no olvidarse siempre guardar, guardar los cambios. En este caso, le damos clic a guardar el menú. Muy bien. Entonces, ya hemos creado un primer menú principal. Si nos vamos a nuestro, a nuestro front-end o a, o a ver cómo está quedando nuestra página y le damos refrescar, ¿Sí? entonces nuestra página está quedando así. Fíjense, aquí cambió en vez de inicio, cambió a home. Aquí cambió a, en vez de blog a noticias y aquí contacto se mantiene, ¿verdad? Aquí donde estábamos configurando estos colores, siempre debemos darle clic a publicar para que se publiquen siempre los cambios, ¿sí? No olvidarse de eso. Bien, entonces le acabo de dar clic a publicar. Si refrescamos nuevamente, pues vemos ahí que han cambiado los colores, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que debemos aprender también es a crear, eh, como, como esta plantilla nos ofrece eh, un menú secundario, vamos a crear entonces un menú secundario para, para ir reforzando esto que es la creación de menús. Entonces voy a crear un nuevo menú. Aquí. Siempre estamos en apariencias, menú. Crear nuevo menú. Y a este le voy a llamar secundario. ¿Sí? Dentro de menú secundario voy a Voy a, vamos a poner, eh, primeramente creamos el menú, le damos clic a crear, listo, se ha creado el menú secundario y lo vamos a, a poner en el lugar correspondiente a menú secundario, que es el que nos ofrece este tema, bien, y vamos a poner un enlace personalizado, sí, vamos a poner como elemento de este menú secundario un enlace personalizado que puede ser el enlace hacia una página web, por ejemplo, lo voy a enlazar a Google. ¿Sí? Título en enlace. Podemos ponerle un título, el que sea más conveniente. Por ejemplo, Google. ¿Sí? Añadimos. Bien, y aquí se crea un enlace personalizado. ¿Sí? Podemos... Eh, crear otras páginas también, por ejemplo, la página de productos, podríamos crearla desde aquí y añadirlo también. Añadir también a este a este en, a este menú secundario. ¿Sí? Podríamos eh, inclusive poner una de las páginas, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, recuerden que hemos creado tres páginas. Si le damos a ver todo, vamos a poner, por ejemplo, esta página. Eh, de contacto, la vamos a añadir al menú, secundario, y aparece así, ¿verdad? Le voy a cambiar, y aquí podríamos ponerle otro nombre, por ejemplo, qué sé yo, de repente productos, quisiéramos cambiar la etiqueta, ¿bien? Y le damos clic a guardar, ¿sí? Entonces, si refrescamos aquí en nuestro front end no vemos todavía porque no hemos, aquí está, ¿verdad? Fíjense arriba, aquí está arriba, si sí está, ¿verdad? Fíjense, productos y Google. Bien, entonces si nos vamos a personalizar y nos vamos aquí donde dice regresamos aquí y en diseño nos vamos a navegación secundaria. Desde aquí podemos definir dónde queremos que vaya la navegación secundaria. ¿no? Por defecto está eh, encima del header. Podemos poner debajo del header. Sí. Vamos a poner debajo, vamos a publicar, vamos a ver los cambios que se muestran aquí y fíjense aquí, ahora está abajo, abajo del, del, del menú principal, ¿verdad?, de la navegación principal y podríamos ponerle que no vaya a la derecha sino a la izquierda, que vaya a la izquierda, le damos publicar, si refrescamos aquí, aquí está ya a la izquierda, bien, entonces, de esa manera podríamos ir configurando eh, dónde queremos que vayan las, la, la navegación primaria y secundaria en, en nuestro tema. Muy bien, esto solamente a grosso modo, nada más porque en realidad, como les digo, vamos a usar un maquetador. Bien, entonces eh, vámonos a. Vámonos aquí donde dice plugins y vamos a añadir un nuevo plugin. Bien, vamos a añadir entonces los plugins del maquetador. El maquetador que vamos a usar se llama Elementor. ¿sí? Es un maquetador de páginas. Entonces lo vamos a buscar de la, de, de los repos, del repositorio de WordPress. Aquí está Elementor Page Builder ¿sí? por Elementor.com. Este maquetador es el que vamos a utilizar para hacer prácticamente todo, todo nuestro, nuestro diseño de, de nuestra web. Bien, entonces le damos clic aquí donde dice Instalar. Bien, además también vamos a instalar este otro eh, Addons for Elementor, Essential Addons for Elementor, que son eh, widgets que nos, que va a, digamos, a complementar a el maquetador Elementor. Bien, entonces también vamos a instalar este Essential Addons for Elementor. Desde aquí, usted puede, ustedes pueden instalar muchos plugins y los pueden ir probando por su cuenta porque hay miles y miles de plugins les contaré, yo solamente voy a enseñarles los que yo uso ¿sí? pero eso no quiere decir que ustedes puedan experimentar con otros plugins ¿sí? bien, entonces una vez hecho esto vamos a darle clic a activar vamos a activar cada uno de estos dos plugins le damos clic a cerrar aquí Bien, como vemos, eh, si nos vamos aquí donde dice plugins, plugins instalados, nos muestra aquí que Elementor ya se ha instalado, pero que existe una versión PRO. Bien, además tenemos el Essential Add-on for Elementor que lo hemos instalado, pero no lo hemos activado, así que vamos a activarlo. Lo activamos desde aquí. Bien, ya está ya está activado. Eh, Elementor tiene una versión Pro, una versión Pro que es de pago. Yo la voy a instalar, esta versión Pro. Eh, si ustedes quisieran, vuelvo a repetir, los archivos originales, eh, versión GPL de Elementor Pro, pueden contactarme. Les dejo eh, los enlaces para poder contactarme en la descripción de este video. Entonces yo voy a instalar, sí, la versión Pro de Elementor. Para eso me voy a ir aquí donde dice Añadir. Nuevo plugin Plugin añadir nuevo Le doy clic ahí Y desde ahí voy a subir Ese plugin Que yo lo tengo Bien, y le doy clic a instalar Luego le doy clic aquí donde dice activar Listo, ya tengo la versión Pro también de Elementor Muy bien hay actualizaciones aquí que siempre ustedes van a tener que hacer. Por ejemplo, en este caso me ha detectado que hay una actualización disponible para GP Premium. Entonces, le damos clic a actualizar ahora. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos tenemos instalado Elementor, Elementor Pro y también tenemos instalado Essential instalado for Elementor. Son eh, son plugins que nos van a ayudar a hacer la maquetación de nuestra página web, que actualmente pues la tenemos de momento, la tenemos así, ¿bien? Hemos aprendido a personalizar ciertos ciertas cosas, nada más ciertos ciertos elementos que de nuestro de nuestro tema. No lo hemos aprendido al 100% a utilizar GeneratePress Premium, porque para eso necesitamos un curso completo de GeneratePress Premium, pero no lo hemos hecho porque nosotros vamos a hacerlo todo con Elementor. ¿Sí? GeneratePress solamente nos va a permitir para albergar a Elementor y que Elementor pueda, pueda contar con todas sus, eh, digamos, con todas sus funcionalidades. Se necesita de todas maneras un tema y este tema, GeneratePress, es muy bueno para eso. Por eso es que yo lo recomiendo a este tema. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. Como recordarán, nosotros habíamos creado, si nos vamos aquí a páginas, habíamos creado tres páginas. Una de esas páginas era inicio, que nosotros decíamos que iba a ser nuestra página de portada, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic aquí donde dice editar. Bien, inicialmente no habíamos puesto nada, solo habíamos puesto el, el título, ¿verdad? Y le habíamos dado clic a actualizar. Bien, entonces vámonos... Vámonos aquí al lado derecho, al lado derecho donde, donde dice documento y vamos a decir que esta página quiero que, esté, que sea Elementor H completo. Bien, y aquí como ya hemos instalado Elementor, se nos va a mostrar un botón que dice editar con Elementor. Entonces vamos a darle clic allí donde dice editar con Elementor. Muy bien, y así es como se está viendo nuestra, nuestra página, ¿verdad? Así inicialmente se está viendo nuestra página. Desde aquí nosotros podríamos editar ya eh, con Elementor. Para eso vámonos aquí donde dice ajustes, primeramente, y esconder título, vamos a decirle que sí, que esconde el título para que no se muestre el título. Y le damos clic a actualizar. Muy bien, entonces... Cuando, hemos, cuando estamos maquetando con Elementor, Elementor por defecto nos muestra aquí a la izquierda una serie de widgets. Una serie de widgets que vamos a ir nosotros utilizando poco a poco para ir maquetando eh, nuestras páginas. En, esta, en este caso voy a, voy a empezar por ir maquetando nuestra página principal. ¿sí? Entonces eh, es muy fácil aprender a usar todos estos widgets. Nosotros vamos a utilizar los más importantes pero ustedes ya tendrán que hacer sus respectivas prácticas y experimentos utilizando los demás widgets, porque la configuración es muy muy parecida en, en, en la mayoría de, de ellos. bien Vamos a empezar, por ejemplo, aquí a la derecha, hay dos botones, uno que dice más y otro que dice añadir plantilla. Como no tenemos ninguna plantilla, entonces no vamos a utilizar de momento este, este botón de la carpetita sino que vamos a utilizar este botón que dice Añadir nueva sección. Le doy clic y se nos ofrece una serie de opciones para elegir la estructura de una sección. Podemos elegir cualquiera de estas según nos convenga. En este caso yo voy a empezar eligiendo la primera, que es una estructura de una sola columna. Le doy clic allí y automáticamente aquí se nos crea una sección de una columna. Si le doy clic a, este, a estos puntitos donde dice editar la sección, se nos desplegará aquí a la izquierda eh, una, una, una pantalla, un menú, donde podemos editar toda la sección. Por ejemplo, de aquí podríamos extender la sección y ponerla a ancho completo. Sí, ponerla a ancho completo. Bien, también eh, podríamos desde estilo, si nos vamos a estilo, ponerle, eh, tenemos varias, varias opciones de configuración, pero si me voy aquí a capa de fondo, podemos ponerle, si me voy aquí, le doy clic al tipo de fondo y le doy clic aquí al, al, al pincelito donde dice clásico, desde aquí podríamos poner una imagen. no Le doy clic aquí donde dice imagen y se nos abre esta, esta ventana donde tenemos la opción de eh, in, ponerlo desde nuestra biblioteca de medios, porque como no tenemos ninguna imagen todavía subida, entonces nuestra biblioteca está vacía, ¿no? No hay elementos todavía en nuestra biblioteca de medios. Entonces vamos a subir archivos, vamos a, a subir un archivo, para eso subimos, nos vamos a alguna carpeta que tengamos eh, que tengamos ya donde están nuestros nuestras imágenes, las imágenes que queremos poner y vámonos a le damos a abrir. Bien, y aquí tenemos ya la imagen, ¿verdad? Le podemos eh, poner un título, le debemos poner un título porque al ponerle el título también contribuiremos al SEO de nuestra web, un título que se acorde a nuestro tema, a nuestro tema y a nuestra imagen, a la imagen que estamos subiendo, ¿verdad? De acuerdo al tema de nuestra página web, también debe ir el título. Le podemos poner una leyenda y una descripción. Es deseable ponerle la leyenda y la descripción, pero el título sí, de todas maneras, les recomiendo que escojan un buen título para la imagen eh, y que esté acorde al tema que están desarrollando. Además, tenemos aquí el enlace, la dirección URL de esta imagen. Bien, entonces le vamos a poner aquí insertar medio. Listo, ahí se ha insertado la imagen. Bien, podemos ponerle, si nos vamos aquí a fondo, podemos... Si no vamos a fondo y le damos clic a clásico, luego a color podemos ponerle un color de fondo. Por ejemplo, ese o un color medio verde, digamos así, algo así. Le damos a actualizar. Bien, voy a poner, voy a arrastrar, fíjense, me voy aquí a estos puntitos. Aquí hay nueve puntitos. Le doy clic a esos nueve puntitos y voy a arrastrar un widget de encabezado. Lo arrastro, fíjense cómo estoy arrastrando y lo pongo dentro Dentro de la sección donde está la imagen. ¿Sí? Y ahí puedo poner, por ejemplo, mi primera página web. Mi primera web. Bien, inicialmente se ve así este color. Lo vamos a... Tenemos la opción de ponerlo en centro. Ahí está el centro. Si nos vamos aquí a estilo, podemos cambiarle el color. Por ejemplo, un color blanco. ¿Sí? Podemos cambiarle. Estamos en estilo. Este es un widget encabezado, entonces se muestra el título. Podemos cambiarle la tipografía. ¿sí? Podemos ponerle, por ejemplo, eh, el tipo de tipografía que ustedes deseen, que ustedes hayan escogido para su página web. En este caso yo le voy a poner Raleway. Lo busco de aquí. Escojo el tipo de tipografía de Raleway. Inclusive puedo darle un tamaño. Fíjense cómo al, al desplazar este botón, también va adquiriendo cierto tamaño. ¿sí? O también lo puedo hacer desde aquí. Bien. Peso. Peso se refiere a si lo quiero más o menos negrita. Y la transformación. Mayúsculas. O dejarlo en minúscula. ¿No? Bien. Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Para que se muestre la, la, la imagen con, eh, un poco más grande, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, nos vamos, como la imagen está en la sección, nos vamos aquí, donde dice editar sección, en estos puntitos. Nos vamos ahí. Entonces, se nos despliega aquí a la izquierda todo lo que podemos hacer para editar la sección. ¿Sí? Vamos a cambiarle este color por un algo así, un rojito, digamos. Y eh, en capa de fondo habíamos puesto la imagen, ¿verdad? Vamos a decirle posición, centro, centro. Eh, repetir, le ponemos no repetir. Y aquí en tamaño le ponemos abarcar. ¿Sí? Vamos a agregar, vámonos a estos puntitos. Y vamos a agregar un espaciador. Fíjense aquí, dice espaciador. Vamos a arrastrar. Okay. Vamos a arrastrar. Y lo ponemos por arriba. Y vamos eh, aquí le podemos poner cuántos píxeles queremos. Si ¿Sí? queremos más o menos píxeles, lo podemos poner desde acá. Y vamos a arrastrar otro espaciador abajo. Abajo de donde hice mi primera web. Ahí. ¿Sí? Y podemos ponerle más o menos píxeles igual. Bien, con qué intención lo hice eso para que esto sea un poco más grande. ¿no? Para que se vea un poco más grande. Bien, finalmente le damos clic a actualizar bien, podemos ir viendo desde aquí cómo va quedando nuestra página dándole clic aquí a esta fechita sí o de repente podríamos abrir en una nueva pestaña y ver cómo está quedando nuestra página si nos vamos aquí nuevamente a estos puntitos podemos inclusive agregar un botón fíjense, podemos agregar un botón lo arrastramos aquí abajo por ejemplo y ahí se, muestra, se nos muestra un botón este botón lo podemos centrar, ¿sí? Le podemos poner, por ejemplo, en vez de ponerle, haz clic aquí, podemos ponerle, por ejemplo, informes. Informes, ¿sí? Podemos poner un enlace, ¿sí? Por ejemplo, vamos a, vamos a decir que queremos enlazarlo a nuestra página de contacto. Fíjense, abrimos aquí, eh, abrimos un, un navegador y le ponemos, por ejemplo el nombre de nuestra página web. Se nos va viendo así nuestra página. Y habíamos creado aquí el menú contacto, ¿verdad? Le damos clic aquí. Y aquí podemos ver, nosotros podemos ver la, la dirección URL de esa página de contacto. La podemos copiar y la podemos pegar aquí. La pegamos. Y en el, en, haciendo clic aquí donde dice opciones del enlace, podemos decirle que abra en una nueva pestaña, en una nueva ventana. Le damos clic actualizar. ¿Sí? Y así se va viendo un botón también. Este botón podemos ponerlo a diferentes tamaños. ¿Sí? Grande, pequeño, mediano, podemos darle un icono, por ejemplo. Podemos ponerle un icono, por ejemplo, este de aquí, la flechita. ¿Sí? Se vería así de esta manera entonces. Bien, eh, podríamos darle mucho más estilos. ¿Sí? Nos vamos aquí a la pestaña estilo. Eh, al botón podemos darle tipografía aquí a la letra. La tipografía que nosotros escojamos le ponen una sombra, etc. ¿Bien? Muy bien. Eh, aquí dice otro sitio realizado con WordPress a manera de recordatorio. Podemos salir al escritorio haciéndole clic aquí. Salir al escritorio. Ah, previamente vamos a darle actualizar, ¿verdad? Le damos a actualizar. Y aquí es donde se ve nuestro backlink. También le damos a actualizar. Entonces así se está viendo por el momento nuestra página. ¿Bien? Entonces... Eh, vamos a salir al escritorio, ahora sí. Salimos al escritorio, vamos a salir, y aquí donde dice apariencia personalizar, vámonos allí. Y aquí donde dice identidad del sitio, vamos a marcarle ocultar descripción corta. Así de esa manera se ubica la, de, se eh, elimina la, la descripción corta, le damos publicar, regresamos, y aquí donde dice diseño, vámonos aquí donde dice navegación secundaria, y vámonos a ponerle a la alineación al centro. ¿Sí? Fíjense ahí, se ve la alineación al centro de navegación secundaria, se refiere al menú secundario, ¿verdad? Al menú secundario que habíamos creado. Muy bien, vamos a darle clic a publicar y regresamos dándole clic a la X a nuestro escritorio. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a maquetar ya nuestra página web, pero vamos a utilizar, como les digo, eh, 100% Elementor. Ya hemos empezado haciendo esta parte solamente de manera de ejemplo, nada más, pero ahora sí vamos a empezar ya con la maquetación propiamente dicha, utilizando Elementor. Vamos a darle clic aquí a... Refrescar para que ya desaparezca esto. Bien, entonces vamos a continuar en el siguiente video.